Amigos, retornamos nuevamente por aquí con todos ustedes, Mire, de manera muy importante, el tema de la solicitud o la posible reforma a la constitución, que se estuvo conociendo en el día de ayer en el Consejo Económico y Social, lo que desató que los partidos de oposición, la fuerza del pueblo PLD y PRD decidieran abandonar esta mesa para no llevar a cabo el conocimiento de lo que es esta posible reforma a la Constitución. En el día de ayer yo compartía con ustedes la reacción de la sociedad civil, en este caso la organización no partidista Participación Ciudadana, que decía que esto no era correcto de parte de los partidos políticos. Mientras tanto, diferentes representantes de la fuerza del pueblo han estado expresando su posición de manera firme en cuanto a esto. Ahora en el día de hoy el presidente Luis Abinader le da una respuesta a estos partidos políticos. Precisamente el mandatario reclamó que no busca un beneficio político sino fortalecer la institucionalidad del país. Precisamente Abinader dijo que Danilo y Leonel, yo sé que ellos tienen temores por la reforma constitucional. El presidente Luis Abinader expresó su disposición de sentarse a dialogar con los líderes de los partidos de oposición que reiteró que la discusión para poder llevar a cabo una posible reforma a la constitución. Ustedes recuerdan como ya le dije que en el día de ayer los partidos de oposición, fuerzas del pueblo, PLD y PRD se retiraron de lo que es la mesa de discusión del consejo económico y social, pero el presidente Luis Abinader en el día de hoy reiteró o recalcó que no busca beneficio político, sino fortalecer lo que es la institucionalidad del país. Por primera vez, dice el presidente, en la historia de la República Dominicana, no se trata de tocar para extender o modificar nada que tenga que ver con la presidencia de la República ni la candidatura presidencial, sino que se trata de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Así se expresó el presidente Luis Abinader en el día de hoy en cuanto a esto. mire uno tiene que entender a los políticos. Hay muchos que tienen temores debido a muchas cosas que se han dicho, posibles modificaciones, posible reducción del porcentaje para tener la victoria, que sea menos del 50 más unos y demás. Todo eso se vive rumorando y diciéndose en cuanto a la posible reforma constitucional. Los partidos, ellos tienen su posición. El presidente le hace ahora un llamado al diálogo a sentarse a la mesa y conversar con ellos. Porque el presidente ha sido reiterativo que busca especialmente la independencia de la justicia, más que todo. El, lo dijo de manera muy tajante. Miren cómo lo dice el presidente. Yo sé que ellos tienen temores porque ambos, lo que están hablando, han modificado la constitución y la han modificado precisamente para cambiarse los términos de su elección. Ese no es mi caso. Ellos los dos, en referencia al expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, yo actúo diferente a ellos. Y lo único, miren, y lo único que yo pido es que los avances que ha tenido no se retrocedan, agregó el presidente Luis Abinader. Vamos a escuchar esas palabras del presidente Luis Abinader ahí, por favor. Siempre es bueno también, además de la oposición que es normal y enriquece de la democracia, siempre también es bueno que hagan algunas propuestas. Eh, algunas propuestas, los invitamos a hacer propuestas sobre los problemas que ellos es importante, que, ellos misionen, eh, que eh, la acompañen también de solución. No solamente de crítica, porque eso es de que, cuando demás de críticas pueden hacer propuestas eh, de solución. En cuanto al tema de que se está tratando en las diferentes reformas, como ustedes saben, una de ellas es la reforma a la Constitución. Y específicamente, y por primera vez en la historia de la República Dominicana, no se trata de tocar, para extender o modificar nada de lo que tiene que ver. ...con la presidencia de la República ni de candidatos, y eso está eh, bueno, en, en nuestra sino lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana. Ya escucharon ustedes la, pa la palabra del presidente Luis Amiadera en ese sentido.